Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220 La bisagra, al promediar la semana Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis Sobre lo que pasó y lo que vendrá Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones conducción y producción general Mario Nasinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes Bueno, pero muy bien, tengan ustedes muy pero muy buenas noches, tardes noches, 23 minutos en la República Argentina 17 grados, dos décimas bienvenidos a esta nueva edición de La Villara de este jueves 4 de abril títulos muy sencillos eh, Mire, la foto de hoy, que es un video, es cinco policías tratando de reducir a un ciudadano chino que se quería llevar cinco botellas de aceite, cuando, obviamente, síntoma de la inflación, de la inflación también y de la escasez, había un límite de una botella. Patético, una foto patética de la Argentina. Nota patético preocupante, ya lo hemos dicho muchas veces, este... En lo que va de, de mayo, que va poco de mayo, siete muertos, señores, en 30 horas en Rosario. Eh, Aníbal Fernández, bueno, bien, gracias. No volvió a aparecer sobre este tema. Y esta semana yo diría que es importante por dos cosas. Ayer, día 3, se cumplió el Día de la Libertad de Expresión, pero además... El primero de mayo tiene varias connotaciones. Obviamente, el Día del Trabajo, el bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas, pero además el centésimo, setuagésimo aniversario de la sanción de la Constitución Nacional. Aludo esto porque vamos a aludir a la Constitución en este programa en un tema muy, pero muy particular. Pero más que mirarnos el ombligo, Vamos a ver un panorama internacional de movida que se está complicando. Son las 25 minutos. Nos acompaña. Presenta. Comienzo de espacio publicitario. Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. WARD, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin Espacio Publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich vigésimo año de producciones radiales independientes Internacionales Bueno, muy bien, 26 minutos en la República Argentina, esta línea tiene la deferencia de atendernos, como es su costumbre el doctor Carlos Federico Rucauf, ex vicepresidente de la República y ex canciller. Carlos Mario, saluda gracias por atendernos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Bueno, Carlos, este... Yo le propongo, obviamente que después usted tiene la este, lapicera libre, pero um, arrancar por el exterior, porque realmente eh, no sé si es comparable esta personalidad de Putin con la paranoica de Stalin, eh, no sé si es capaz de autogenerarse un atentado en, en pleno Kremlin para tener la excusa de contraatacar cuando sabe que... En, en, en algunos frentes le está yendo mal en el político internacional desde ya, porque no tiene ningún apoyo de la comunidad internacional, salvo China, que trata de mediar, no sé. Y en medio de todo esto estamos nosotros este, pasan, paseando la, la gorra por todos lados. Pero arranquemos por el panorama internacional que sigue complicándose, Carlos. Sí, efectivamente la tensión eh, en la guerra de invasión de Rusia-Ucrania, sigue subiendo decibeles todos los días, claramente eh, el ataque de Ucrania a lugares de Crimea que Rusia parecía que tenía absolutamente consolidados, la firme defensa de las Patriot, eh, el sistema antimisilístico norteamericano que le han dado a Ucrania, que ya para de cada 10 misiles 8, más este, la posibilidad de que llegue al territorio ruso-Ucrania eh, preludian eh, lo que yo ya había dicho con ustedes, que a fin de abril y en mayo iba a haber ofensiva de ambas partes. Al mismo tiempo eh, avanza también la presión de Beijing, es decir, de la de República Popular China, para que se llegue a un acuerdo, porque ya esta guerra que le servía a China en su momento no lo es útil. Y en pocos días más, este domingo no, el siguiente hay elecciones en Turquía, Erdogan está abajo en las encuestas, está enfermo, y si ahí hubiera un cambio de gobierno podríamos tener una crisis también de magnitud en el sistema bancario internacional. Argentina está en ese panorama como aquello que decía Seneca, eh, el barco que no sabe a qué puerto quiere ir no hay viento que le sirva. Y evidentemente... Hay algo eh, que no ha tenido absolutamente ninguna habilidad de gobierno ha sido en relacionarse con el mundo desde un día pedirle a Putin que entre por Argentina América Latina poco antes de invadir Ucrania a el llamar al a, a, a actual Xi Jinping al líder chino eh, como si fuera un líder peronista eh, hablar de Juan Domingo Biden y otras pavadas y en el medio de todo esto, perder la oportunidad de negociar lo bueno que tiene Argentina, que es mucho, petróleo, gas, alimentos, litio, y lograr que nuestro pueblo pueda salir de la situación de desesperación que hay. Eh, nada de eso se ha hecho. Eh, usted dijo muy, muy bien, creo que no hay mejor introducción a esto que decir que Argentina pasa la gorra por el mundo, y esto realmente es para nosotros un, un horror, una vergüenza. Y además... Eh, si no hay soluciones a corto plazo, la situación económica y financiera se va a complicar muchísimo. Una sola explicación respecto a esta eh, situación dramática que vive el sistema bancario y financiero de la Argentina. El dinero que está en la calle gira a una velocidad de todo el dinero durante siete días gira todo. Esto es muy anormal, esto es la gente desprendiéndose del dinero. Usted contaba lo del ciudadano chino con el aceite. Eh, pasa que si usted tiene un, un, un, un lugar minorista, un chino como se le suele llamar, o, o lo que llamábamos de cercanías, eh, el aceite vale el doble que en el supermercado. claro Porque el supermercado tiene precio fijo. Entonces esto se está dando con muchos productos. Eh, un yogur que tiene que tomar mi mujer, que tiene extra calcio, cuando no está en el supermercado, me sale 50% más caro en el, en el chino de la vuelta. Entonces, así pasa con todas las cosas. Y el sistema está eh, agarrado con alfileres. Eh, si no llega una ayuda del único lugar que puede llegar, que es Estados Unidos, eh, vamos a tener turbulencias financieras graves, muy graves, los próximos tres meses. Ahora, este, Carlos, llama la atención además que en más de una oportunidad hubo dirigentes, de, obviamente afines a esta administ administración durante estas dos décadas, que muchos se colgaban del ala del avión para ir a saludar a Lula, incluso el actual presidente cuando Lula estaba preso, y Lula le dijo, ¿qué tal? Bien, gracias, pero acá no hay un mango, ¿no? Bueno, pero es que es natural... Porque nada tiene que ver la amistad con el interés de las naciones. Este es un grave error. Si a mí el vicepresidente de los Estados Unidos me decía my friend, yo no consideraba que me decía mi amigo. Me estaba tratando bien para ver cómo negociábamos. Entonces el presidente argentino, Macron, le da un abrazo y él saca cuatro tweets diciendo que son grandes amigos, viene de Estados Unidos, dice que chacotean con Biden sobre Trump. Es decir... Mucha pavada, poca realidad. Fueron a plantearle a Brasil intercambiar con moneda local los productos que los exportadores brasileros cobren en moneda de real, moneda el real es la moneda brasileña, y que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil garantice esas exportaciones. ¿Por qué va a garantizar...? el Banco de Desarrollo de Brasil, exportaciones a la Argentina, si Argentina no está cumpliendo con ninguno de los pagos al exterior que tiene que cumplir. Entonces, es realmente lógico que Lula les diga, los quiero mucho, les voy a ayudar hablando en el Fondo Monetario. Ahora, por el tema de la posibilidad de las exportaciones garantizadas por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, tengo que hablar con China y Rusia a ver si el BRICS me puede dar una garantía que sigan nuestros ministros trabajando. Si hay algo típico en las relaciones internacionales cuando no se quiere dar algo, es decir, que nuestros ministros sigan trabajando. Claro. Cuando un presidente tiene una decisión, da la orden a sus ministros de que se solucione el problema. Vamos eh, a seguir, vamos Brasil a ve claramente. Constructivamente, constructivamente, dicen, ¿no? Claro, Brasil ve claramente lo que nos está pasando. Claramente. Nacinovich, usted es un hombre sumamente experimentado, ha visto muchas administraciones y ha visto eh, los países eh, al borde del colapso, bueno estamos al borde de un colapso Brasil lo ve y no quiere ser salpicado por el colapso de la Argentina Ahora usted bien dijo este, eh, Carlos, le hemos hablado más de una oportunidad desde que justamente a lo largo de todo este año se estalló, la, estalló la guerra este, ¿Usted qué piensa? ¿Que hay este, falta de habilidad en el manejo de las relaciones exteriores hay temas ideológicos ideológicos por medio ¿Qué, qué, ¿qué es lo que sucede que, que, que está tan, ma, tan mal manejado o inavialmente manejadas las relaciones exteriores? No tiene idea de lo que quiere el mundo y tampoco tiene idea de qué queremos nosotros del mundo así no se puede hacer política exterior no se hace política exterior eh, desde la amistad sino de los intereses de las naciones los intereses de la nación están por encima de las ideologías. Y esto ocurre con todas las naciones del mundo. Usted tiene una diplomacia muy buena en la Argentina, no es no es utilizada. El ministro de Relaciones Exteriores es inexperto. En el caso de eh, la relación con la República Popular China, se han hecho pro promesas que no se podían cumplir por parte de Vaca Garbája, el embajador argentino allá, eh, que nunca fue desmentido por el canciller Cafiero. Y ahora el canciller en las sombras, que es masa, va a Estados Unidos y promete todo lo contrario, es decir, que no van a cumplir nada de lo que hablaron con China. En consecuencia, es difícil que alguien nos crea. Si el presidente va a todos lados diciéndole a cada uno lo que quiere escuchar y no se da cuenta que ahora existe Internet, y lo que él dice en un lado, cualquier servicio de inteligencia no necesita tener espías, lo baja de Internet y ve las contradicciones... Entre cada uno de los discursos estamos al horno. Eh, la verdad que uno se pregunta, usted, usted que vivió más de una crisis, ¿no? En, en dos gobiernos justicialistas, ¿no es cierto? Este, eh, ¿qué, qué, usted, qué, ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que sucede? Está en, está en crisis este movimiento, esto es peronismo, el kirchnerismo. Bueno, el, el peronismo está en todas partes desperdigado, el kirchnerismo está sólidamente conducido por una sola persona que es Cristina Kirchner y ella no se presenta de candidata porque sabe que el oficialismo pierde y está tratando de lograr la elección posible para poder conseguir diputados suficientes para hacer oposición al próximo que gobierne desde el día de diciembre. El tema acá es si al día de diciembre se llega antes de la tormenta, yo lo dudo. Correcto. Bueno, y, y dejan de línea de, de, de, dejan de lado lo que fue una línea de el, como le llamaban cuando volvió en los 70, el perón herbívoro, ¿no? Cuando decía, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Bueno, pero eso lo abandonó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner abrió esta grieta eh, que nos está eh, ya hundiendo en el abismo. Carlos, le agradezco mucho. Yo sé que ahora tiene un compromiso. Habíamos quedado justamente en liberarlo cerca de las 20.20. 20. Gracias por habernos acompañado. Ha sido siempre un gusto escucharlo. ¿eh? Mario, un placer hasta siempre. Igualmente. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Carlos Federico Rucauf, ex vicepresidente de la República y ex canciller. Vamos al tema técnico y específicamente económico. Vamos nomás. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. sexto año de producciones radiales independientes. Economía. Muy bien, 20 17 minutos a minutos en la República Argentina, 16 grados, una décima. La temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe de la, del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, Mario Nacinovi, los saluda. Gracias por atendernos. Buenas noches. Mario, gracias a usted por el llamado. Bueno, recién yo en la apertura del programa, y también lo comentaba recién con Trucau, este digo, la, la Argentina que podía haber estado, coincidíamos en esto, en una posición en, eh, atendiendo a la desgracia que significa una guerra, pero una posición mejor por su posición exportadora en materia de energía, y de, este, y de materias primas eh, y la figura que yo dije es, estamos pasando la gorra, estamos pasando la gorra por el BID, por el Fondo Monetario, por Brasil ¿Qué, ¿qué es lo que están buscando y cuánto se necesitan para equilibrar esto? ¿Para qué? ¿Para equilibrar el blue ¿Para poder equilibrar el sector externo seriamente? Eh, eh, ¿Cuánto hace falta? Este, ¿qué, qué, ¿Qué respuesta se puede dar a todo esto, Alfredo? Mire, hoy hoy, como usted no tiene un, un programa, como dice, se dice habitualmente, que ancle las expectativas, la verdad es que hoy usted necesita un, una cantidad enorme de dólares para anclarlas. Si usted quiere estar cómodo en, todo eso, en todos esos frentes, y eso no está disponible, y es lo que pasa. Si usted tuviera un contexto en un programa en una economía más estable con una situación fiscal mejor, la, la cosa sería diferente. Pero lo que nos está matando es sobre todo la incertidumbre. Y yo diría, para ser justos, eh, que la, la sequía... Fue eh, un golpe un golpe tremendo, un golpe tremendo. O sea, eso objetivamente, haya programa o no haya programa, lo único que lo frena es que la economía tenga ciertos colchones que otra vez la economía argentina tenía, esto ya hemos hablado, y ahora no tiene, le hace un nivel de reservas en donde le sobran 10 mil millones de dólares para tirar arriba de la mesa y compensar ese faltante. Pero eso es, ese, ese es el punto crucial, por eso eh, la incertidumbre es tan alta, ¿no? Entonces, una, la, usted me pregunta una cantidad, no hay una cantidad, no le puedo decir realmente cuánto necesitamos, porque eh, eso es proporcionar al problema de la, de la desconfianza. Entonces, cuando uno escucha ciertas cifras que andan dando vuelta, no, eh, este banco nos va a, a, a... Este Banco Internacional, Organización Internacional, nos va a prestar mil millones de dólares, es una una gota en el desierto. Y era una pregunta, este Alfredo. Cuando uno, por ejemplo, recibe el Banco Interamericano de Desarrollo, o el, el BIRF, como conocido Banco Internacional de Reconstrucción y Informamiento, más conocido como Banco Mundial. Cuando prestan, prestan con fines específicos de desarrollo de algunas infraestructuras generalmente. ¿Uno puede por usar supuesto, esas, con, esas con, reservas eh, así alegremente? Prestan con fines específicos, que pueden ser obras de infraestructura o programas de reforma del Estado, que el Banco Mundial ha prestado mucho en la década del 90 para reforma del Estado, a la Nación y a las provincias y con otra otra característica, primero que son más gastos públicos, o sea, pero financia, y en segundo lugar, usted tiene que poner fondos de contraparte o sea claro. que por cada, cada dólar que recibe, usted tiene que poner este, bueno, póngale 220 pesos al tipo de cambio al tipo de cambio oficial, no sé si se entiende la figura no es que... No, no tanto, solo... se tanto se entiende, Alfredo, que Nunca supimos cuánto costó finalmente, por ejemplo, si Estados Alto Grande, que se financiaron con créditos internacionales. Nunca se supo cuánto costaron. Claro, precisamente para moderar esas exageraciones, en algún momento los organismos empezaron a pedir esto de que, que la parte local pusiera, pusiera plata. Y yo soy escéptico de que el Fondo Monetario ponga mucha plata fresca, eh, por ahí hay al, alguna línea esta, de contingencia por, por por alguna cuestión como el clima, en este caso al cual la Argentina podría acceder, no estoy muy seguro, y en lo que sea anticipar eh, los desembolsos del año que viene, olvídese, a lo sumo puede ser que algún desembolso que esté pactado para el 30 de junio acepte a, a adelantarlo un mes, pero porque de alguna manera, perdón el tecnicismo, la, el desembolso de junio está atado con los resultados de marzo. Ah. Si los resultados de marzo ya son conocidos. Bien. Hay un incumplimiento, hay un incumplimiento no menor. Pero si se renegocia de partir de ahí, el desembolso que está previsto, creo que para el 10 de junio, por ahí lo anticipan 20 días. Pero no se trata de eso, el problema que usted me está planteando. Por eso, yo sería de nuevo una, una gota de agua en el desierto. Hablando además de grandes montos, ¿no es cierto, Alfredo? Este, acá hay que hacer economía ficción, porque en Argentina tenemos este, ya tanta experiencia, el cuero curtido, que han pasado tantas cosas, por lo menos en los últimos 50 años que uno tiene de, de, de trayectoria en el periodismo. Este, y ahora, bueno, está... Incluso se lo responsabiliza Miley u otros que hablan de dolarizar la economía, de este salto en el dólar. Y hay algunos que también hacen otros cálculos. ¿Cuánto haría falta para dolarizar la economía? Y además, obviamente, con la gente en general que piensa que a lo mejor dolarizar la economía sería una fantasía de volver a la convertibilidad y que si hoy gana 80.000 pesos va a pasar a ganar 80.000 dólares. ¿Cuánto haría falta para dolarizar la economía? Eh, depende de lo que usted eh, quiera, necesite hacer. Si usted necesite, si usted apunta a canjear la base la base monetaria, la base monetaria son 5 billones de, de, de pesos. Hay que no, conseguir eh. el equivalente en dólares a eso. Si usted eh, apunta solamente, porque hay distintos modelos, entonces de, de dolarización. Si usted apunta al circulante en poder del público, esos son 3 billones y medio de pesos. Si usted piensa en que va a tener que hacer algo, porque se le van a monetizar la Leli, que es una cifra eh, este, estremecedora. No es, no es eso y no pareciera ser eso el camino. Eh, por más que quienes están detrás de la idea de la dolarización están empezando a hablar de algo que sea como una meta, algo que sea gradual, permitir que las dos monedas coexistan y que la gente vaya decidiendo y que a medida que, que, que los pesos van, se van bancarizando, ahí se transforman en dólares a una cierta paridad, en fin... Eh, de todas maneras, eh, yo creo que hay cuestiones de fondo que hacen que eh, no solo el nivel de, de, de la paridad que surgiría, sino del de funcionamiento de la economía y de credibilidad, porque claro. si usted es un país, si usted está en un país de origen unitario, de origen de organización unitaria, uh -huh. por ahí la dolarización depende de la decisión casi del, más del Ejecutivo. Claro. O de la, de la nación como cuerpo. Pero nosotros tenemos un país federal. Entonces, si mañana las provincias, en una en un mundo dolarizado, entran en una situación fiscal comprometida y empiezan a emitir papelitos, claro. papelitos le va a aparecer una cuasimonía. Primero van a mandar los pagarés, después van a, como deuda flotante, después le van a decir a los que los proveedores del Estado que tienen provincial que tienen los pagarés, esto te lo tomo a pago a cobro de impuestos después me pedir a los supermercados que los acepten con... Usted sabe cómo, conoce esa, cómo termina esa historia, la historia de las cuasimonedas a fines de los no, 90, ¿no es cierto? Con... Además, Yo... otra, otra consulta, eh, ¿se puede dolarizar así unilateralmente sin tener el guiño de quien es el emisor este, de esa moneda que son los Estados Unidos? Déjeme decirle dos cosas. Desde ya, primero, eso hay que tener el guiño. Y segundo, más importante, hay que hablar con los constitucionalistas. Esta es una pregunta que estaría bueno que, además de hacerle la consulta a los economistas, se le, lo, los periodistas lo consulten con los constitucionalistas. Exactamente. Hay, la biblioteca ahí está dividida. Yo, como uh -huh. me interesa el tema, lo he mirado y la biblioteca está bastante dividida, yo le diría que la mayoría dice que eh, es una medida que puede ser considerada eh, inconstitucional. Biblioteca dividida, reitero, con una mayoría que dicen que hay problemas de constitucionalidad. Bueno, y lo último, el último comentario, esta marcha y contramarcha que finalmente fue corregida de modificar la fecha del Indec. Este, de, de la publicación del índice de precios al consumidor por parte del INDEC adecuada al, a los turnos electorales apareció bastante desprolijo creo que a, aparentemente Marco Lavaña se dio cuenta y dio marcha atrás sobre la marcha ¿no? eh, Mire, siempre es bueno rectificar errores lo mejor es que los errores no se produzcan y dan impresión de que estos son manotazos, manotazos propios también de una situación eh, de, de chapaleando en el barro como es la que está a, eh, atravesando ahora esta gestión. ¿no? Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Ha sido muy amable, un gusto siempre tenerlo en el micrófono. ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes, Mario, de nuevo por la convocatoria. No, por favor, un, un gran abrazo, hasta luego. Ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista, y... Mmm, economista jefe del Instituto Argentina Ejecutivo de Finanzas 20-30 minutos pausa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 Ad cuidar, sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo año de producciones radiales independientes Política Muy bien, 20, 32 minutos en la República Argentina 16 grados, eh, una décima está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista político el querido amigo Carlos Germano Carlos Mario, saludos, gracias por atendernos Hola Mario, ¿cómo te vas? qué decir? ¿Cómo andás? Buenas noches Bien, buenas noches. Mira, Carlos, vos sabés que la semana pasada terminé el programa, yo, anticipando que el primero de mayo, además del Día del Trabajo, del aniversario, de un nuevo aniversario del bautismo de fuego, fuego de la este, Fuerza de la Argentina, se cumplía el centésimo, septuagésimo aniversario de la sanción de la Constitución argentina. ¿Mm? Nada más ni nada menos. Y yo quiero arrancar por aquí porque... En función de este año, hay algo que me parece que poco se está tratando cuando se ven las encuestas. Después vamos a hablar de Vidal, que es la noticia del día, que se bajó. Pero quiero hablar de esto que me parece por ahí que puede llegar a ser importante. El sistema electoral argentino, a partir de la reforma del 94, establece que gana la elección en primera vuelta, régimen quien obtiene 45% de los votos, o 40% y una diferencia de 10% con el segundo. Esto, en las actuales circunstancias, puede generar o no una flor de sorpresa en la Argentina. A ver, yo te diría, eh, hoy el, el escenario electoral es un escenario de tercios, y permitime también, con las limitaciones que tienen las encuestas de opinión, porque más de, del 30% entre el 30 y el 35% de la sociedad no contesta encuestas. Uh -huh. O sea que lo que estamos leyendo o estamos analizando es tenemos que darle un determina, una determinada parcialidad. Lo que está claro, lo que está claro, es que hay un tercer espacio que es el Javier Milei que indudablemente está generando un, un escenario político de mayor incertidumbre. Con un dato que no es menor, Javier Milei logró penetrar en, en un lugar inexpugnable que históricamente, excepto te diría en el año 1985, cuando se, 1985, en la primera renovación de legisladores en la gestión Alfonsín, que se produjo un alfonsinazo en todo el país, uh -huh. el radicalismo había logrado penetrar en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, donde el el peronismo indudablemente siempre fue muy fuerte. Bueno, en esta oportunidad lo que se está fundamentalmente en el votante joven, hombre, sectores medios bajos, de 16 a 35, 40 años, es un voto que hoy está manifestando que puede votar a Javier Milay. Mm -hmm. Si a eso le agregas un, un primer cordón, el que está más cerca de la General Paz, en el cual ya, juntos por el cambio, tanto en las elecciones del 15, del 17, del 19 y del 21, tiene voto propio, obviamente empieza a estar en disputa la provincia de Buenos Aires. Ajá. Eh, y a partir de ese escenario, es un escenario hoy totalmente abierto, donde se puede dar la posibilidad, eh, creo que falta mucho todavía, hay que ver las campañas políticas, eh, hay que ver después cómo se van desarrollando, los errores estratégicos que se pueden cometer, eh, pero se puede dar la posibilidad de que eh, Javier Miley su, y su libertad avanza, creo que es, Uh -huh. la libertad cuando no, no se sé viene ahora el, eh, podría estar llegando a un balotaje en la Argentina uh -huh. bueno no, eh, eso eso, eso es un, un escenario te diría que la foto de hoy lo está permitiendo con un justicialismo a un frente de todos muy golpeado y que todavía creo que llegar a agosto al 13 de agosto que son las internas abiertas y simultáneas Todavía falta un largo trecho, ¿no? O sea que, por el otro lado, la, la, la cátedra de la doctora es para para retener lo, lo, lo, lo interno que le queda, nada más. Y yo creo que la, la cátedra de, de Cristina Fernández de Kirchner, digamos poniendo en el escenario grande de, de la política argentina a Javier Milei, es que indudablemente está entrando fuertemente en sectores, como te dije, del segundo cordón, lo que está más cerca de lo que es el camino cintura para para el, el, el oyente, eh, que es el segundo cordón del Gran Buenos Aires, eh, que indudablemente la, la figura de Milley entró. O sea, lo que primero se pre pensaba que mi ley le sacaba votos solamente a Juntos por el Cambio, bueno, eso te diría que hoy está sacándole votos Juntos por el Cambio, pero también le saca votos a, a, al, al frente de todos. Creo que hoy es, esta es una realidad y que inexorablemente es un, son elecciones que están totalmente abiertas, pero el, el, el escenario central es la incertidumbre. Ahora... Eh... Carlos, eh, ¿qué es lo que ofrece Milley? Carisma, porque vamos a hablar claro, eh, Milley, salvo alguna parte del discurso, en otra parte del discurso, eh, tira por la cabeza autores, fórmulas, que son a lo mejor es inaccesibles para muchos de los que lo están escuchando, o para el público general, o para ese público, que voy a decir, del segundo corón para afuera. Hay, algún, hay, hay carisma o hay en realidad, en realidad desencanto de, de la gente y que en definitiva va a ser un voto castigo, más que por mi ley, en contra de lo que no fue, lo que te creían que iba a ser. Eh, yo creo que es, lo estás marcando bien vos sobre el final, yo creo que hoy lo que se está dando en líneas generales es mi ley está empatizando con la bronca, la fatiga la falta de perspectiva de futuro que hoy tiene grandes sectores de la sociedad, fundamentalmente el voto, el voto joven. Eh, y me parece que eso es lo que está capitalizando eh, Milay. Tal es así, Mario, tal es así. Que si vos, en general, Milay es un hombre, digamos, donde si puede desaparecer el Estado tendría que desaparecer. La mayoría ¿verdad? de los que hoy manifiestan votar a, a Milay están, digamos, en ese escenario. No, no, no, no es un voto ideológico, porque esa, digamos muchos de esos votantes están más cerca de que de tener un Estado mucho más presente, con la salud, con la educación. Eh, digamos que ni, no es un voto ideológico. Lo que tiene Milay, Milay está empatizando con una situación de, de angustia, de como diciendo, eh, de un fin de ciclo, de plantear siempre lo mismo, vos sin ir más lejos, eh, analizás el discurso de la vicepresidenta de la República y es lo que viene diciendo hace 20 años, planteando y hablando solamente del pasado. El discurso de Cristina eh, nunca genera futuro, siempre es hablar de pasado. Y no. eh, bueno, en, en ese escenario, cuando yo hablo de fin de ciclo, son esas cosas, ¿no? un fin de ciclo político que inexorablemente... Eh, cayó en donde la sociedad hoy tiene casi el 40% de pobreza, donde jóvenes de 0 a 14 años más del 55% son pobres, donde la, la educación ha sido prácticamente la educación pública destruida, eh, donde la mayoría de los jóvenes eh, que se, se insertan en el mercado laboral tienen, digamos, eh, un, un eh, trabajo eh, totalmente negro, y lo que es más grave aún, el trabajador formalizado hoy o es pobre o está tocando la línea de pobreza. Eh, sobre esa perspectiva, digamos, aparece alguien que creó un personaje, digamos, en su forma de hablar, en su peinado en sus ropas, cuando, por ejemplo, aparece vestido como tipo Rolling Stone, digamos genera un grado de empatía de un sector fuerte de la sociedad eh, que está, digamos, como diciendo, che, pero esto propone siempre lo mismo, o sea y cada vez estamos peor, ¿eh? ¿cuál es la propuesta que nos están dando? Y bueno, y sobre ese escenario, entró, digamos, por el medio de, junto de, los, de las dos coaliciones mayores, el frente y, y, de y, todos y, y, y ¿cómo, junto ¿cómo por el cambio la cómo, cómo ves uh -huh. la ve la otra coalición porque ya, ya, ya hablamos de, del frente de todos y, y la UCR el pro y eh, también como quieran llamarle ¿Qué, qué, qué, qué están están también este medio este en, en sus cuitas internas y, y nada más a ver, yo creo que como todo proceso en el mundo, en un proceso democrático, en un proceso electoral, digamos, las diferencias en las coaliciones o en los partidos están, yo creo que esta es una realidad. Vos fijate, en enero y febrero uno miraba y los actores centrales de esta, de esta contienda electoral eran Sergio Massa por el oficialismo y Horacio Rodríguez Larreta por la oposición. Hoy lo que empezás a ver es que hay dos actores que ocupan el centro, el centro político, eh, el escenario político como actores centrales que son Patricia Bullrich y Javier Milei, digamos, Bullrich que sería dentro de lo que es la casta política que está, que, que manifiesta. Eh, ni lo mucho más disruptivo que Horacio Rodríguez Larreta. Horacio sí. Rodríguez Larreta, digamos, en una construcción muy de establishment, o sí. sea, eh, fundamentalmente pensando en en, en en la política y en los sectores del establishment empresarial y sindical, y una parte, la Patricia Burri que está con un discurso mucho más duro, un discurso mucho más profundo, digamos, tratando de empatizar de la, de, de la mejor manera con muchos sectores de la sociedad. Esto te diría, eh, hoy, digamos, se baja María Eugenia Vidal, que indudablemente nunca pudo, eh, creo que la, la misma eh, accionar errónea de, de, de, de, de, de, de, de Vidal en los últimos años, de alguna manera nunca logró empatizar lo que era la María Eugenia Vidal del año 2013, 2014, 2015 eh, nunca tomó vuelo su precandidatura a presidente de la República. Pues bueno, cada uno lo, lo disfraza de su manera, diciendo que entiende a la gente, que no quiere que se peleen. Lo que está pasando en el, en el en la coalición opositora es normal, es como cualquier proceso electoral. Hay diferencias. Eh, de formas, en el fondo creo que las fundaciones de cada uno de los partidos que integran esa fundación tienen digamos objetivos en común, yo no veo grandes diferencias sí. Eh, sí, hay, hay, hay, hay metodologías de forma y estrategias de campaña que bueno, el 13 sí. de agosto se dirimirán no, me, me, me permite una síntesis por todo lo que está pasando, los nombres Miley, Bullrich este, Rodríguez Arreta. Evidentemente, si estas son las encuestas que tenemos hasta el momento, el electorado está ya anticipando un vuelco hacia, vamos a decirlo así, porque, para sintetizar, hacia la derecha. Un, un vuelco, digamos, en general, en las grandes crisis, las ciencias políticas siempre dicen que las salidas son de centro derecha a derecha. Ah, y la gente. Pero por otro lado, vos tenés hoy dentro del oficialismo, el candidato que mejor eh, consenso logra en el interior del frente de todos es un hombre de centro-derecha como Sergio Massa. Yeah, claro, Por más que esté en el frente... O, o si querés, el otro que aparece es Daniel Scioli. Yo creo que Daniel Scioli no puedes establecerlo como un hombre de centro-izquierda o de izquierda. Daniel Scioli es un hombre de centro-derecha o de derecha. No. Este bueno, me parece hay, que es el cuadro objetivo que hoy tiene que tiene este proceso electoral en la Argentina. Hay hay un viejo principio también que nos ha llevado a otros extremos, que cuando la, la gente ve un desorden, le da prioridad al orden, incluso resignando sus propias libertades. ¿no? Y yo creo que en definitiva lo que la gente está buscando es Orden y sentido común, volver nuevamente a un, a un esquema de sentido común, hoy ¿no? y un grado de, de ruptura. Mira, días pasado leía un no, leía una nota escrita por eh, Luciana Geuna ¿Sí? y daba datos de un municipio de la de la primera sección electoral del oeste del del Gran Buenos Aires, donde establecía eh, eh, eh, ese municipio había crecido el 17% de familias que iban a pedir iban a pedir comida a, los, a las escuelas. Sí. Que de diciembre a marzo, más de 10% de familias empezaron a pedir las comidas eh, en, en los centros comunitarios municipales o en escuelas. El 50% de mujeres embarazadas en el cual eh, tenían asistencia... Y control, sí. y control médico eh, fuman marihuana o consumen concaína oh, wow. eh, eh, eh, en 350 eh? manzanas tenés 25 búnker de, de, de venta de drogas ¿Todo, un el, el, el, todo esto esto es digamos hoy la sí. radiografía del de, escenario ¿no? electoral que tiene la Argentina Carlos, te agradezco Entonces, muchísimo. Sobre estas son las bases que hay que trabajar, eh, Mario. Te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Ha sido muy amable como el costumbre, Carlos. ¿eh? Abrazo grande, Mario. Chau, chau. Chao, Hoy estaba el político Carlos Germano. Antes de ir al próximo encuentro y a los auspicios, les cuento brevemente el programa de actividades culturales de mayo de la Bolsa de Comercio. Hasta el 12 de mayo, Exposición Colectiva de Arte, Claudia Alessandrini. Lorena Becerra, Patricia Benítez Astuno, Ana María Donato, Lorena Furno, Claudette, Liliana Laver, María Luz de Segura, María José Instuto y Beatriz Tomás Boer. Esto es donde es, en el hall central, 25 de mayo, 859, todo obviamente libre y gratuito, visitas de lunes a viernes de 12 a 17. Y el viernes 12 de mayo, a las 18.30, concierto de la Orquesta Sinfónica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un programa de clásicos de la música popular, director, el maestro Juan Carlos Topani. Esto en el recinto principal, Salmito 299, y por último, una exposición de la Sociedad Ikenovo de Arte Ikebana en el Jueves Central, 25 de mayo, 3.59, visita de 12 a 17 horas, esto va a ser jueves 18 y viernes 19 de mayo.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 Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gob.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego.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 26 año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad. Muy bien, 20-51 minutos en la República Argentina, 16 grados, una décima. Esta línea tiene la deferencia de ¿no? atendernos el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Eugenio, Mario, saludos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, bueno, Eugenio, este.. Estamos ya. ...aproximándonos a la fecha de definición de la fórmula habitual en junio, ¿no es cierto?, es el ajuste... Así trata, es, ¿no? así es... la edición, sí, 20, la... se han barajado algunos números... Y ...la cuestión es, en base a esta hipótesis, ¿cuál es la, los números que han he hecho ustedes desde la, desde la Defensoría... ...contrastarlo con la inflación acumulada en estos cinco meses que va del año... ...o sea, habría que de alguna forma acumular el ajuste de marzo con el que se viene de junio... Para ver si al menos se empató o todavía se está bajo No, obviamente se está bajo se está hablando del 21% sí. eh, del reajuste para el mes de junio. Veamos, sobre los 58 mil pesos que hoy es el haber, ese 21% implica que los haberes lleguen a 71 mil pesos. Hoy recordemos. Entre haber y bono están cobrando 72 mil pesos los eh, beneficiarios. Eh, se está hablando a su vez, obviamente, esto que es ridículo, porque sería eh, menor el, el haber que recibieran en el junio al que están recibiendo hoy. Eh, se está hablando de un bono de alrededor de 20 mil pesos. De 20 mil pesos, bueno, recordemos esto están hablando de 600 pesos por día. ¿no? Eh, vale decir que en cada trimestre queda el jubilado, el pensionado, eh, por debajo del de escalón de inflación del trimestre que lo precedió y sabiendo que el reajuste eh, lo que hace es asimilar los números eh, ficticiamente, ya que el jubilado prefinanció a esa inflación a través del consumo previamente. Es decir, se pagaron los sueldos, los eh, precios nuevos por los sueldos viejos. Eh, así que eh, lo que ratifica esto es precisamente que el ajuste, la, la, la única política este, de carácter eh, supremacista que está haciendo esta administración eh, con el presidente, la vicepresidente y el ministro de Economía o el equipo económico como ejecutores, que pareciera ser que tienen licencia para matar jubilados, es eh, ir reduciendo cada día más el, el hablar de este sector que ha sido... El, el más golpeado durante todo este tiempo, ¿no? Eugenio, yo a lo mejor me perdí algo. Usted, ¿Usted escuchó en los últimos días o semanas, ahora que se viene esta campaña tanto de la paz como de la General, a los candidatos de unos, de otros, sea el nuevo fenómeno Milley, o Juntos por el Cambio, uh -huh. o El Frente de Todos, o incluso, incluso también, que sacó un documento a la CGT. ¿Escuchó hablar alguno de ellos de los jubilados? No, escuché el mismo silencio que escuchó usted. Es decir, parece que existe un pacto, que esto tiene que ser así. Eh, claro, y la oposición está ejecutando, la, el oficialismo está ejecutando esta política que yo refería. Y la oposición está acompañando con, con ese silencio al cual refería usted, refiero yo. Eh, evidentemente estamos hablando de eh, eh, algo que pareciera ser eh, un pacto de carácter tácito, ¿no? pero de esto no se nombra, eh, hay que agregar que la situación obviamente y objetivamente va a empeorar rápidamente, eh, ya que plazo muy corto empiezan a ingresar los nuevos jubilados, jubiladas de la moratoria. Yeah. Eh, 800.000 mil son los calculados, 0.4 del producto producto eh, interno, el costo de esa moratoria, por lo cual eh, no hay ingresos extras los ingresos al sistema están cada vez más reducidos este, quienes van a pagar el ingreso van a ser los actuales jubilados una vez más con algo que ya no les alcanza para subsistir mínimamente mira a veces inclusive eh, da vergüenza hacer números no porque cuando uno habla de 58 mil pesos de un ajuste eh, que en realidad van a ser 12 mil pesos más de bolsillos, eh, de un bono que puede ser 600 pesos por día, de un bolsillo para el jubilado, en quien ya se está muriendo de hambre. Eh, y esto, para eh, cerrar el comentario, porque creo que nos no explica todo esto en forma este, mucho más clara. La consulta diaria que tenemos en la Defensoría sobre 200, 300 casos promedio, que mayoritariamente vienen por otro aspecto eh, que también este, está siendo abandonado, que es el tema salud en jubilados y pensionados. Pero lo primero que dice esa persona que viene porque no le dan la integración, el medicamento, el insumo, el doctor sí Pago el alquiler o las expensas, no puedo comer. Y si este, no los pago, me echan. Eh, y si los pago, este, no puedo comprar los medicamentos. Y esto le sí. dice a uno la gente que trabaja toda una vida, ¿no es cierto? Además, este, habría que hacer un, una compulsa porque lo escuché en la semana a alguien que llamamos asiduamente, y también Armando Pepe que es del mercado sí, inmobiliario, sí, inmobiliario de mercado, sí. diciendo que hay un 50% de, de mora en las expensas de ese 50% habría que preguntarse cuántos son jubilados ¿no? una enorme cantidad porque se da otra circunstancia doble con Pepe en su momento al aire el, el jubilado es el propietario de inmuebles más grandes eh, claro. más añosos y eso es una implica a una, claro, una mayor superficie, implica expensas más altas ya bien. Eh, que las tiene que pagar el que menos gana ¿no? Eh, Eugenio, le agradezco mucho que nos haya acompañado como siempre el le agradecido me... soy yo y bueno, ojalá ojalá la, eh, la futura administración y la oposición tome conciencia y no sea cómplice de esta política criminal, el señor Massa Rubinstein, eh, Cristina Kirchner y eh, Fernández y Alberto Fernández. Me, me cuesta nombrar desde el programa presidencial por lo inexistente y dañoso que también es. ¿no? Gracias, Eugenio. Hasta la próxima. Un abrazo. Igualmente, ahí estaba el doctor Eugenio Semino el defensor de la tercera edad. Bueno, nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Creo que hemos hecho un abanico, como de costumbre, completo, comenzando por las relaciones internacionales, la economía, la política y, como siempre, nuestro bloque provisional. Gracias por habernos acompañado, nos estamos despidiendo. Gracias, por supuesto, desde ya, a la operación técnica Gerardo Subirana, un crack. Y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en el Comedios CM 120 todos los jueves a las 20. Que pasen muy buenas semanas. Hasta la próxima.